SQL fácil fácil selección de filas sabemos cómo obtener el contenido de una tabla incluso seleccionar algunas de sus columnas y descartar otras ordenar vamos a darle potencia a la consulta ahora filtraremos por filas no queremos todo lo que hay sino aquello que cumple una o varias condiciones así que en este momento ya nos manejamos con select columnas from tabla where Condiciones. En estas condiciones normalmente usamos operadores de comparación. Igualdad, desigualdad, mayor que, menor... Examinemos primero el contenido de la tabla artículo. De esas filas, todas, queremos ver algunas que cumplen con un cierto criterio de selección. Que unidad sea igual a la letra K. Que el precio sea 11,75 euros. Como siempre, fíjate que el punto de decimales es eso. Punto. Que el código sea 16. Cuidado, el código es una cadena de caracteres y tiene tres ceros a la izquierda. Y comillas simples. También tenemos el distinto. Hay dos operadores idénticos en su resultado. Da igual que uses uno u otro. Aunque lo haya parecido, aquello por lo que preguntamos no necesariamente es lo que finalmente vemos. Aquí buscamos datos de la fila con código 16, pero el código no lo necesitamos como resultado. Si no te lo crees, incorpóralo a la salida. Las condiciones pueden complicarse. Podrían combinarse varias comparaciones. Necesitamos algo de álgebra de Boole y de lógica básicas. Las tablas de verdad del AND y el OR nos dicen qué podemos esperar de su uso. Cuando deben cumplirse dos condiciones, hablamos de AND. A y B son los verdaderos y ambas se evalúan a cierto. Cuando basta con que alguna se cumpla, es un OR. A o B solo es falso cuando ambas son falsas. De ahí que podamos decir sin ningún escrúpulo que los que escriben I barra O son unos catetos. Dicho con todo el cariño, lamentablemente nosotros también lo somos. Volvamos a lo nuestro. Cuando queremos seleccionar las filas cuyo precio está dentro de un rango, escribiríamos BETWEEN es un operador lógico totalmente equivalente al mayor o igual y menor o igual que. También existen el menor y mayor estrictos. Si en esta primera consulta vemos los precios 11,75 y 12,5, en esta segunda eliminamos los extremos del rango. No nos interesan. Ahora llegamos a las situaciones difíciles. Si ejecutamos esto con menor y mayor estrictos, ¿qué ha pasado? Estamos pidiendo filas que tengan precios mayores que 11,75 o menores que 12,5. Recuerda, el O lógico se hace cierto en cuanto una de las condiciones es verdadera. Dicho de otra forma, la fila de código 15 sale porque 1,70 es menor que 12,50. La fila con código 1 es seleccionada porque 475,35 es mayor que 11,75. ¿Y la fila 6? Pues 11,75 es menor que 12,50. ¿Y la 8? 12,50 es mayor que 11,75. Esta condición del WHERE no filtra nada, nos salen todas las filas, seguramente porque lo que queríamos era otro tipo de rangos, aquellas filas cuyo precio sea inferior a 11,75 o superior a 12,5. Ten en cuenta que estos son ejemplos, las condiciones no son buenas o malas, sean las que sean, son válidas siempre que obtengas lo que quieras. Esto es especialmente delicado cuando se combinan AND y OR. La ejecución de esta consulta, curiosamente, no obtiene nada, cero filas. Estamos exigiendo que se cumplan al mismo tiempo las condiciones de que la fila tenga el código 19 y el precio 9.75. No existe ninguna fila que cumpla con el AND. Sin embargo, ahora simplemente pedimos que se cumpla una o la otra. Pues sí, me salen dos filas. Esta consulta no devuelve nada, cero filas. ¿Entiendes por qué? Efectivamente, cada componente de una fila solo puede contener un único valor. Entonces, ¿cómo puede tener una fila los códigos 19 y 2 al mismo tiempo? No puede, es imposible. Probablemente lo que necesitas es un OR. Esto ya tiene más sentido, quiero las filas etiquetadas con un código o con el otro. La cosa puede complicarse, y mucho, cuando tenemos que combinar AND y OR. Este resultado obtiene las filas con un rango de precios o que tiene código 19. Como lo hemos hecho con un between, no hay ambigüedad. Sin embargo, ahora utilizamos la expresión equivalente y tenemos OR y AND combinados. Por supuesto el resultado es el mismo, pero ¿sabemos realmente por qué? Partimos de este resultado que no tiene dificultad, obtenemos dos filas. Supongamos ahora que queremos refinar un poco más el resultado y queremos solo la fila con precio 9,70. Nos lanzamos. ¿Qué ha pasado? Pues que en la mayoría de los lenguajes de programación, y también en SQL, hay una cosa que se llama precedencia de operadores. Unos se ejecutan antes que otros. Se supone que ayuda al programa informático a evaluar la expresión y obtener el resultado final. También en todos los lenguajes, los paréntesis rompen ese orden de evaluación. Para tenerlo más claro, la consulta anterior es idéntica a esta. Primero se evalúa que la fila tenga código 4 y precio 9,70. Y después, lo que haya salido, OR, código igual a 19. La segunda fila cumple con el AND. La primera fila hace cierta la parte izquierda del OR. Resumiendo, lo que hemos estado preguntando es, dame el artículo 19 y también el 4 si tiene precio 9,70. Aquí cambiamos el orden de evaluación. Más o menos el resultado de esta consulta es, de entre los artículos 4 o 19, el que tenga precio 9,70. La moraleja de todo este asunto es, no te fíes de la precedencia de operadores, utiliza paréntesis. Tampoco en demasía. No pongas paréntesis inútiles, a María debe no le gusta y a ti te ensucia la consulta. Terminamos. Por ahora. Después habrá más. Hemos dicho que el valor nulo, null, es un valor especial. De hecho, no está claro que lo podamos llamar valor. Da igual. El caso es que los operadores de comparación habituales no nos valen. Partimos del contenido actual de la tabla transporte. Sorprendentemente, estas dos consultas no consiguen nada. El nulo tiene su propio operador de igualdad y ningún otro, is o is not, cuando queremos comprobar si algo es o no nulo.